La tercera pregunta que es la número 8 pregunta número 8 dice cómo abordaría usted como legislador el tema haitiano en este caso le corresponde responder primero a la arquitecta marianela lora magí ok el tema de los haitianos, sinceramente que yo no veo cuál es el problema que tenemos nosotros de, de racismo, porque eso es racismo. Los haitianos tienen su derecho, señores, a participar de una vida más, más de calidad. Yo estuve en Haití y eso da pena, sinceramente. Que yo pienso que el que hay altiano que viene a República Dominicana y vive un poquito desahogado, con una calidad de vida mejor, oye, no se quiere ir de nuestro país. Entonces, nosotros los dominicanos nos sentimos, eh, queremos rechazarlo. Pero no pensamos que nuestra, nuestro, nuestra población también es inmigrante, también se va a los Estados Unidos, también se va a Europa. Y a nosotros no nos gustaría que nos maltraten en un país de eso donde está nuestra gente. Yo no, no estoy de acuerdo con que se aíslen a los haitianos. Nosotros como Club de Leones inclusive fuimos a Haití y conformamos un Club de Leones para que allí ellos puedan ayudar a su gente. Hay mucha miseria en Haití, pero también hay mucha riqueza porque hay mucha gente pobre con mucho dinero, que también puede ayudar a los que están más abajo. Yo no estoy de acuerdo con que se maltraten. No estoy de acuerdo con ese racismo, con esa desigualdad. Son seres humanos y debemos tratarlo como seres humanos. Así es que yo pienso con respeto a los haitianos. Gracias a Marianela Lora. Vamos con Úrsula María. Adelante. El tema, haitiano debe, el tema haitiano debe abordarse y se está abordando desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con nuestra dominicanidad. Sin embargo, entiendo que no estamos hablando del maltrato de los haitianos. Nuestros compañeros, hermanos y amigos haitianos deben legalizarse. Es lo más importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar, que se cumplan las leyes dominicanas. Cuando un dominicano está fuera del país, de nuestro territorio, tiene que cumplir las leyes de ese país. Yo sé que los dominicanos aportan mucho al desarrollo de nuestra patria, son trabajadores. Sin embargo, no debemos eh, estar en la ilegalidad. Los haitianos deben legalizarse, tener papeles para nosotros eh, poder exigirles. Y, y que ellos vivan de manera más digna en nuestro país. Esa es mi propuesta. Entiendo que todos deben legalizarse. Cada quien debe recibir también los beneficios que le ofrece su Estado, los haitianos, en Haití, los dominicanos, en República Dominicana. Pero cada, cada uno, de cada ciudadano, cada ser humano tiene que tener derechos. Yo lo entiendo. Sin embargo, también entiendo y defiendo que deben legalizarse. Gracias a Úrsula María. Continuamos con Rafael Arcán. Bueno, el tema de, de los haitianos en la República Dominicana, sabe que tiene ribetes internacionales. Hay, a, se le ha hecho mucho daño a este país con ese tema a nivel internacional. Hay mucho, muchos organismos internacionales que tienen una idea errada de lo que es el trato que les da el gobierno dominicano de los haitianos. Yo creo que aquí no hay discriminación a los haitianos. Los haitianos aquí son bien tratados, a ellos trabajan, igual se les paga el mismo salario. O sea, yo no, yo lo que siento es que la República Dominicana está cargando muy pesado con la crisis haitiana y que la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana. No es posible que nosotros desde aquí podamos asumir la responsabilidad que tienen otro, otros países que son potencias mundiales, que son las responsables de, de la situación de ese país. Lamentablemente, nosotros compartimos una misma isla y vamos a tener el problema siempre. Pero aquí, yo pienso que cualquier gobierno, lo único que tiene que hacer es cumplir las leyes migratorias que están ahí, aplicarla a los haitianos y a cualquier extranjero pero los haitianos yo pienso que tienen una oportunidad en República Dominicana, se le ha dado siempre una oportunidad. Eh, el país se beneficia de la mano de obra haitiana, porque uno se pregunta, ¿qué sería de la construcción en la República Dominicana sin los haitianos? ¿Qué sería de la agricultura sin la mano de obra haitiana? Y yo pienso entonces que así como nosotros le brindamos la oportunidad a ellos, para tener un, una vida mejor, para atender los que vienen aquí, mandar eh, las remesas a su país. Así también esos renglones importantes, productivos de la República Dominicana se tiempo. Tiempo. han beneficiado. Tiempo. De los de nuevo, ya, tiempo. ¿no? Tenemos un minuto de réplica, si lo quieren utilizar. La costa. Úrsula, adelante. Lo que nosotros debemos procurar es que el gobierno establezca mayores controles para el tráfico de los haitianos y las mafias que se dan. ¿Cuántos haitianos vienen aquí por dinero? por la mafia que se dan en la frontera, y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, que de verdad se cumplan las leyes dominicanas, porque cuando el dominicano sale de aquí, vuelvo y reitero, debe cumplir las leyes de los diferentes países, que se cumplan las leyes dominicanas, las leyes de inmigración para los haitianos y cualquier otro ciudadano que no haya nacido en nuestro pueblo, y que se detenga la mafia que en realidad existe en la frontera para atraerlos por dinero y que esos haitianos sean legalizados, vuelvo a recalcar. Gracias. ¿Alguien más va a utilizar su minuto de réplica? Sí. Arcángel, sí. adelante. El tema de la frontera, en todas las, las fronteras de, de todos los países del mundo, existe el tráfico de, de la ilegalidad en esa frontera con México y Estados Unidos es mucho peor lo que se vive claro. eso es normal o sea, eso es normal en todas las fronteras del mundo, sin embargo naturalmente coincido con mi colega, hay que fortalecer los, las medidas de controles en las aduanas eh, para que la ilegalidad no se imponga pero es, eso, eso hay que verlo casi como algo normal en dos países que comparten una misma isla, yo insisto en que nosotros vamos a convivir por muchos años eh, pienso que por toda la vida esa situación con los haitianos, son nuestros hermanos son nuestros hermanos, nuestros vecinos y pienso que se les da el trato aquí no hay, yo reitero aquí no hay maltrato a los haitianos eh, pienso que, que nosotros llevamos Tiempo. convivencia Tiempo. con ellos réplica Marianela va a utilizar, adelante eh, no, cuando hablé de, de, del maltrato, no no físico, pero sí de... No me digan que no, porque sí lo hacemos. Sí separamos los haitianos de los dominicanos. Si decimos que nosotros estamos compenetrados con ellos, estamos hablando mentira, Porque, eh, inclusive, hay personas que le tienen hasta miedo de estar en una zona donde hay mucho haitianos. Ahí en Caperuza 2... Hay una comunidad de haitianos y la gente teme, la gente teme entrar a esa comunidad porque está invadida por haitianos. Pero ellos no están haciendo nada, esa gente lo que hacen es que trabajan, que se insertan al, a lo laboral, en la construcción y en otras cosas que se necesiten. Gracias. Replica.